Reflexión hacia la acción Encuentro intergaláctico de radios y medios libres El sentido cultural, social y político de los medios libres actualmente 25 de mayo, Centro Cultural Casa Talavera De 5 a 8 de la noche se estará tratando El sentido cultural, social y político de las radios y medios libres en la actualidad 26 de mayo, las nuevas tecnologías Acción de empoderamiento ciudadano o control de masas Rancho Electrónico 27 de mayo, desde la Plaza Guindita En el barrio de la Merced Transmisión en vivo a través de internet Enlazándonos con Radio y Medios Libres De Madrid, Latinoamérica y la Ciudad de México De 12 a 15 horas Por COA.TV -O -A -A punto tv. Los esperamos en esta reflexión hacia la acción. Ahí nos guachas.